Hola amigos de Noticias al Día, bienvenidos una vez a su canal donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se lo contamos como primicia dándoles una claridad de la noticia y también para que ustedes tengan otra versión antes de iniciar con nuestras noticias, no se les olvide suscribirse a este canal, también activar la campanita de notificaciones que les permitirá estar al día de todas las noticias que publicamos en una semana y también compartir el canal con sus amigos, con sus familiares en redes sociales para que sean más los que se interesen de nuestro canal y hagan parte del cambio. Ahora sí, iniciamos. Sigue creciendo la preocupación, esto parece no tener fin. En medio de las protestas en Cuba y del aumento de la represión, Nicolás envió a su vicepresidenta a La Habana para respaldar al dictador Díaz-Canel. Y por otra parte, Estados Unidos no se ha manifestado al respecto. Algo está sucediendo para bien o para mal. ¿Qué será? La funcionaria de confianza de Nicolás, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, viajó para respaldar al régimen castrista en el foco mundial por la persecución a los cubanos que decidieron salir a las calles para exigir libertad. En medio de las históricas protestas en contra de la dictadura castrista y del incremento de la persecución contra la oposición, se conoció que un avión de la flota presidencial de Venezuela había aterrizado en La Habana, pero no se sabía el motivo. Ahora se conoció que a bordo de esa nave iba Daisy Rodríguez, persona de confianza del dictador venezolano y asidua visitante de la isla. Solo ese año ya fue tres veces. El viaje de Daisy, según ellos, es para demostrar apoyo a su aliado, el dictador de Cuba Miguel Díaz Canel, que la recibió este viernes en La Habana. Durante el encuentro, Rodríguez trasladó a Díaz Canel un mensaje de solidaridad y de apoyo del jefe. Nicolás Maduro. Por su parte, la televisión oficial cubana no vio muchos detalles del encuentro, solo reportó que ambos dialogaron sobre los principales aspectos de los vínculos de cooperación y otros temas de interés. Los gobiernos dictatoriales de Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada del fallecido expresidente Hugo Chávez del poder venezolano en 1999. Recordemos que ambos regímenes mantienen desde 2001 un amplio convenio de cooperación, por lo que La Habana recibe crudo a precios preferenciales a cambio del envío a Venezuela de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, maestros y gran parte de la seguridad de Maduro. Ahora, lo que sí sabemos es que la caída de las ayudas chavistas en los últimos años ha sido uno de los factores clave, es la grave crisis que afronta en este momento Cuba. A partir de este momento, Washington posó su atención sobre la nave en 2020. El avión que llevó a Rodríguez a La Habana, el entonces secretario del Tesoro, Steve, denunció que esta y otras aeronaves del régimen eran utilizadas para trasladar oficiales corruptos del régimen alrededor del mundo para impulsar el respaldo de sus esfuerzos antidemocráticos. La relación entre Cuba y Venezuela es carnal desde tiempos de Chávez y Fidel Castro. En aquellos primeros años del siglo, el dictador cubano se acercó al bolivariano cuando el petróleo representaba un bálsamo para lavar. La dictadura en Venezuela intensificó su hostigamiento contra voces disidentes, opositores y activistas de derechos humanos. Además, el pasado lunes fue detenido el diputado Freddy Guevara y hostigado el presidente interino Juan Guaidó. Pero la persecución no terminó allí y en las últimas horas sucedieron otros hechos intimidatorios. Sin embargo, en Cuba miles de personas tomaron las calles el pasado domingo para protestar contra el régimen comunista al grito de libertad. En una jornada inédita en décadas y que saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el dictador Miguel Díaz Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes. Dentro de las denuncias está la detención de personas identificadas en los videos de las protestas publicados en redes sociales. Hechos tan importantes como es eh, las protestas, las más importantes desde 1994 se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una escasez también de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. Entre otras noticias, esto es una sinvergüencería. No hay nada para el pueblo venezolano, por eso Juan Guaidó denunció que el régimen de Nicolás financia la represión y la persecución en Cuba. ¿Qué sucedió? Guaidó afirmó que la dictadura cubana y la venezolana llevan años cooperando en la violación de derechos humanos. A partir de ahí, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al régimen de Nicolás de financiar la represión y la persecución en Cuba, después de que la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás, Delcy Rodríguez, se reuniera con el dictador cubano Miguel Díaz Canel. Lo que no podemos descartar, y es precisamente ahí donde tenemos que actuar, es que pueden estar pasando dos cosas. Una, que sientan pasos de animal gigante y estén asustados ante esta arremetida por parte de la población cubana, o la otra hipótesis, es al verse perseguidos, están buscando una estrategia para contraatacar de ahí las persecuciones contra funcionarios de la oposición, tanto en Venezuela como en Cuba, sin terminar de preguntarnos qué se trae entre manos Estados Unidos ante lo que está pasando porque es mucho el silencio. Esto es inaudito y Venezuela sumida en la miseria y la población más vulnerable, muriendo de hambre y Nicolás gastando millones en ayuda hacia Cuba. Mientras el mundo rechaza la represión y persecución, la dictadura de Maduro la financia Cuba. Sabemos que tienen años de cooperación en la violación de derechos humanos, así dijo el presidente interino Juan Guaidó en Twitter al compartir una captura de pantalla en un tweet de Díaz Canel en el que publicó una, fo una fotografía reunido con Rodríguez. Mi pregunta surge y es la siguiente, ¿por qué Guaidó no se ha manifestado, por ejemplo, con lo que está sucediendo aquí en Colombia? Ahí vemos cómo el poder político prevalece, ya sea porque Cuba y Venezuela se van a unir, porque Colombia y la oposición de Venezuela se van a unir también y, como siempre, el pueblo es el perjudicado. Entonces, no tiene ninguna lógica que en este momento pues Guaidó se manifieste solo con lo que está sucediendo en Cuba, mientras en Colombia también pasan terribles casos y hasta el momento... Hacemos como si nada estuviera sucediendo. Esto no es más que una payasada o un miedo existencial. Esa foto representa desprecio por el ser humano. No representa a los venezolanos y cubanos que luchamos por libertad y democracia. Así lo agregó Juan Guaidó. Delcy Rodríguez, vicepresidenta chavista, viajó para demostrar apoyo a su aliado, el dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, que la recibió este viernes en La Habana ni siquiera la televisión oficial cubana dio muchos detalles del encuentro supuestamente ambos dialogaron sobre los principales aspectos de los vínculos de cooperación y otros temas de interés como el enfrentamiento a la pandemia el medio oficial del régimen cubano en ningún momento mencionó las históricas protestas contra la dictadura castrista pero seguramente fueron el eje central de la cita Chávez y Fidel Castro fue la alianza estratégica. En aquellos primeros años del siglo, el dictador cubano se acercó al bolivariano cuando el petróleo representaba un bálsamo para La Habana, como lo dijimos en nuestra noticia anterior. El amplio convenio de cooperación, por lo que La Habana recibe un crudo a precios preferenciales, a cambio del envío a Venezuela de servicios profesionales, fundamentalmente médicos maestros y seguridad privada para el propio Nicolás. Pero en los últimos años, la caída de las ayudas chavistas ha sido uno de los factores clave en la grave crisis que afronta en este momento Cuba. Escribió de esta manera Guaidó en Twitter. Desde Venezuela reiteramos nuestro respaldo a todo el movimiento pro-democracia en Cuba. Nos une a la lucha por vernos libres y democráticos. En los últimos días, las manifestaciones son el mayor desafío que enfrenta el régimen comunista desde que tomó el poder por las armas en 1959 porque solo se trata de las protestas más numerosas en décadas contra la dictadura cubana, que calificó las manifestaciones como una campaña promovida en las redes sociales por los detractores fuera de la isla, sino porque además sucede justo cuando Venezuela también se está alzando en contra de ambos regímenes. Ahora, donde más se han acentuado las protestas de Cuba es en diferentes localidades del país caribeño como San Antonio de los Baños, Huira de Melena, y Alquizar en la provincia occidental de Artemisa, Palma Suriano en el oriental Santiago de Cuba, Cienfuegos y también en La Habana. Y bueno amigos, así fue finalizado estas dos importantes noticias, una realmente tiene que ver con la otra, para que eh, pues bueno no nos rindamos, ya sea Cuba, Venezuela, Colombia, sin importar el partido político de derecha o de izquierda, vemos cómo los políticos se ríen, se reúnen, Hacen sus alianzas dependiendo de su ideología política, pero el pueblo es el que siempre sufre. Es por eso que nosotros no tenemos que seguir ese mismo juego. Y al menos si los políticos no nos representan como pueblo unirnos, ya sea Cuba, Venezuela, Colombia y toda Latinoamérica, porque sabemos que estos países son los que en este momento están en mayor crisis. Pero no quiere decir que aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica no tengamos tan graves problemáticas como las que tiene Cuba y Venezuela. Así que seguimos en pie de lucha. No se les olvide, como siempre, suscribirse al canal, también compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales, que es una manera muy sencilla de protestar, de manifestarnos y de hacer parte del cambio. Y por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que no pierdan de vista ninguna noticia. Como siempre, es un gusto y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.